puede ser que nuestra pareja nos invite al cine a ver una película que no nos interesa ver o puede ser por ejemplo que en un grupo de facebook donde estamos metidos se convoque a tres o cuatro cinco o cinco más o una sola persona a tomar un café para conocerse en persona y puede ser que todo eso resulte aburrido para uno el punto está en no mostrarlo porque porque hay que primero agradecer la atención de haber sido convidados o invitados a, a tal evento y además no tenemos ningún derecho aunque, nos, aunque estemos aburridos a hacer sentir mal a la persona que nos hizo el favor de invitarnos hay varios puntos que, que quiero señalar para que nosotros no seamos los causantes de una frustración o de un mal momento en la persona o en las personas que nos hicieron el favor de invitarnos se los voy a dar a ustedes punto por punto. El punto uno es el siguiente. Concentre su mirada en los ojos de su interlocutor. No se distraiga viendo para otro lado. No se distraiga viendo a otras personas. Mire a los ojos de su interlocutor todo el tiempo y escúchelo con toda su atención. Aunque no esté usted de acuerdo con lo que te están diciendo, aunque le parezca completamente anodino lo que está diciendo la otra persona, aunque le parezca que no tiene nada que ver con usted lo que le están diciendo, no lo demuestre. Escuche con atención y al final agradezca. El punto 2 es el siguiente. No se revuelque en el asiento. No esté cambiando de posición. Porque eso solamente indica que está usted aburrido o que no le interesa en lo absoluto lo que está, lo que está diciendo la otra o las otras personas. Cuando se siente, busque una postura en la que esté usted cómodo la que puede usted estar, si fuma y se permite fumar, puede usted estar fumando, tomando una bebida o tomando un café, y quédese ahí cómodamente sentado, escuchando, interviniendo cuando le toque intervenir, pero no se esté revolcando en el asiento, no se esté cambiando de posición, no esté cruzando y descruzando las piernas, no esté poniendo los codos encima de la mesa y luego regresando al respaldo, porque eso no es más que una señal de que no le interesa lo que está ocurriendo, de que está usted francamente aburrido. Y eso le repito, es una ofensa, es una falta de respeto para la persona con quien está usted platicando o para el grupo de personas que lo convocaron para esa pequeña reunión. El punto 3 es el siguiente, mire, tarde que temprano se va a acabar la reunión, ninguna reunión dura 10 horas, no es cierto, sea usted consciente de que la reunión va a durar a lo mejor una hora, hora y media, dos horas, pues espérese hasta el final, sea paciente, y disfrútelo, pues hasta, ya está usted ahí, ya está escuchándolos, ya está usted viendo, ya está, ya está usted conviviendo con esa o con esas personas. Pues entonces, si no le queda más remedio, pues disfrútelo, porque ahí está. A lo mejor el café está muy bueno, a lo mejor la bebida que están ofreciendo está muy buena. disfrútelo escuche la conversación, porque a lo mejor también en esa conversación va a encontrar algo de su interés y usted tiene obviamente todo el derecho a preguntar algo más para que se abunde sobre el tema que le ha llamado la atención. Pero sea consciente de que tarde que temprano se va a terminar la reunión y entonces usted podrá irse libremente y haber quedado muy bien como invitado a ese agape o a esa junta o a esa reunión de amigos para conocerse. El otro punto que le voy a dar es el siguiente. Si está usted en una conferencia o en un concierto o en una cita a ciegas, en que la otra persona o las otras personas pueden no estar muy aburridas o nada aburridas e incluso las otras personas están disfrutando la experiencia, Intente no arruinar esa experiencia demostrándose su impaciencia. Su aburrimiento no le va a da hecho a nada. Su aburrimiento no le da derecho ni siquiera a levantarse así y decir ya me voy porque me aburrí. Porque eso francamente lo va a descalificar por completo. Va a usted a quedar tachado como una persona indeseable para ese grupo respétenlos si están los demás disfrutando la reunión o disfrutando la charla o disfrutando el concierto qué bueno qué bueno para ellos y trate usted también de disfrutarlo o por lo menos trate de nunca demostrar su aburrimiento y esperar a que todo termine para que pueda usted despedirse cortésmente agradecer la invitación y retirarse de sus actividades y hay otro punto más si usted va al cine con su pareja que son es bastante frecuente y la película no es de ni de su interés ni de su agrado usted va a tener que acompañar a su pareja hasta que acabe la película y al salir del cine no haga malos comentarios al contrario dígale ah pues sí me gustó la música sí me gustó la fotografía sí me gustó la actriz sí me gustó el actor a lo mejor estoy muy de acuerdo con la trama pero no haga una mala crítica porque seguramente si, si su novia fue quien eligió la película es porque ella quería ver esa película y está esperando de usted por lo menos un buen comentario Y un agradecimiento de que ella hubiera sugerido ver esa película Hágala sentir bien, no tiene caso que la haga sentir mal Aunque la película le hubiera usted parecido muy aburrida Eso es todo lo que puedo decirle para comportarse bien En una reunión o en un acto donde está uno francamente aburrido No demuestre nunca su aburrimiento, mejor disfrútelo Eso es todo por hoy, muchísimas gracias por su atención